Sí, bienvenida. Tenemos un gran evento que se viene esta próxima semana. Se llama el evento de Francofonía. Y este evento se realiza en todas partes del mundo. Cada 20 de marzo. Es una iniciativa que se creó. Debido a que para poder ayudar y fomentar la lengua francesa Así que todos los países de lengua francesa Quieren ellos eh, promover y también mostrar su cultura a través del idioma Porque también eso da una idea ¿Sabía usted que el francés es el quinto idioma en el mundo? Mire, ¿Me? no bueno. sabíamos Más de 300 millones de personas hablan francés en el mundo Y es por ello que con esta iniciativa de la francofonía, la organización internacional quiere poner eh, una perspectiva para mostrar a través de la música, de la literatura y del cine diferentes y de las obras diferentes eh, culturas. Va a haber una feria artesanal, vamos a tener una muestra de poesía y también va a haber una semana de ciclo de cine Y este ciclo de cine se va a abrir Con la película del Líbano Entonces aquí está La embajadora del Líbano Tenemos a Yomash Hadahesh Que nos va a hablar de Cómo va a ser este evento y en el día inaugural Este mismo 24 de marzo Bienvenida embajadora Gracias por tenernos aquí en su programa Muchísimas Buenos gracias estamos días, muy Gracias por recibirme Estamos muy contentos, embajadora, de tenerla aquí y tener la oportunidad también de conocer a través de las películas un poquito más de la cultura. Eh, tenemos entendido que se va a inaugurar con la película y ahora a dónde vamos de la directora Nadine Lavagui. Y queríamos saber un poquito más también que nos pudiera contar sobre este festival, sobre las películas que han sido elegidas, cuál ha sido el motivo y, y contarnos un poquito más sobre... Que, que las actividades que hace la Embajada del Líbano aquí en France, en Chile. Ya. Yeah. Uh, bueno, en primer lugar, uh, somos muy felices y muy orgullosos porque esta es la primera vez que el Líbano inaugura la, el, la Semana del Cine Francófono en Chile. Y uh, también orgulloso y feliz porque la vamos a inaugurar con la película uh, de la famosa directora Nadine Lavaki y es como le dijo usted, se llama ¿Y ahora dónde vamos? Es una película, no es de este año, es del año 2011, pero ha ganado muchos premios, entre otros La Palme de Cannes, La Palme d'Or, y eso, entre otras, otros premios. Y la otra película que va a pasar dentro de la plataforma del Instituto Francés se llama El Insulto, que es una película más reciente, de 2017, que estuvo en Chile, y que estaba compitiendo estuvo en las salas chilenas, por supuesto, y estaba competiendo con la película chilena Una mujer maravillosa para, la, para el Oscar. Mm. Pero bueno, ganó la película chilena, felicitaciones, pero la película del insulto eh, ganó en el año 2018 el premio eh, del círculo de críticos eh, de cine chilenos, acá mm -hmm. en Chile. Entonces se le otorgó el premio de la mejor película con idioma eh, extranjera con idioma uh, no española, me imagino que era así así que estamos um, que digo mejor película no inglesa, no no española entonces estas dos películas van a est estar acá este año en el festival de cine francófono acá y la elección en realidad uh, en mi opinión en la opinión de muchos que, que se conocen muy bien en términos de películas grandes de dos directores grandes como, como lo son Nadine Lavaque y Ziad uh, son ya se han convertido en, en, en uh, películas clásicas, mm. que se aplican sí. en cualquier sitio, en cualquier momento, y en cualquier situación. Y más que nada que estamos en el mes de marzo, que coincide la celebración el, de la francofonía, y, um, también coincide con la celebración del Día de la Mujer, el 8 de marzo. También en el Líbano, 9 de marzo es el Día del Profesor y el 21 de marzo es el Día de la Madre. Así que eso se trata algo que tiene que ver con la película, porque se trata de la educación, cómo educar a nuestros hijos para ser más tolerantes, para, para alejarse de los conflictos, para hacer una autocrítica, mejor autoestima, entender el otro, buscar lo que nos une, evitar a entrar en guerra, pero no solo guerra, también alguna pelea con un vecino puede ser, una pelea con un hermano. De ahí todo empieza, de la educación y de ahí para formar una mejor sociedad. La película quizás se complementan de alguna forma, no ofrecen solución. Eso es algo también que es en común, pero sí nos interpelan a reflexionar cómo nosotros podemos reaccionar hacia nuestro próximo, que sea el vecino o que sea alguien de otro pensamiento, alguien que no parece a nosotros, aceptarnos en el antes para evitar conflicto y una vez que hay un conflicto, cómo lo vamos a, a, a superar y al final descubrimos que somos muy parecidos. Le estoy hablando de las dos películas en, junto, en mi opinión que se complementan, sin conocerlo, quizás inconscientemente le elegí así, porque hemos vivido dentro de los últimos 70 años, por decir, de guerras por ahí, guerras por allá, una empieza acá, una no termina por allá, y también nos ha hecho mucho estrés donde estemos, no importa si no vivimos, no estamos en terrenos de guerra, pero donde estemos, tuvimos en la guerra contra el COVID, tuvimos en la guerra contra el pensamiento, muchas cosas que no que hemos podido evitar, y quizás como mujeres, dentro de este mes de la mujer, como profesores, dentro de este mes, tenemos esta misión de mejorar a la sociedad, a los hijos, y interpelarnos para más uh, autocrítica, mejor autoestima, conocernos para conocer el otro. Esto en breve, porque uh, mi, mi, uh, mi idea de por qué he seleccionado esas dos películas tremendas acá. No, va a ser un gran aporte, como usted ha dicho, embajadora, porque mm, son películas muy humanas que también, más allá de, de mostrar o entretener, dejan un mensaje que, como bien usted ha dicho, eh, hace reflexionar. Y me gustó sí. mucho que nos comentara también lo que viene el Día de la Madre, el día 21 de, de marzo. Entonces eso a mí me da mucha alegría que se complementan. ¿no? Siempre hemos dicho que ahí está el profesor y el educador. El profesor, claro, da una enseñanza, pero el educador guía y despierta esa alma para que también pueda el estudiante conocer, pueda descubrir, pueda abrir su mente a nuevos horizontes. Así que eso me hace muy feliz. ¿Habrá alguna muestra también del Líbano dentro de la feria que se va a presentar en la Francofonía el día 31 de marzo? Mira, este año lamentablemente no habrá participación en la feria uh, gastronómica uh -huh. debido al uh -huh. tema de, de COVID uh -huh. y los pymes que se han ido afectados lamentablemente pero también uh, no habrá tampoco una feria artesanal por los mismos motivos y por la situación económica en el Líbano. Uh -huh. Ojalá en, la, en los próximos años Uh, las cosas se mejoran en cualquier parte del mundo, en toda parte del mundo, para que podamos estar en cualquier uh, evento de la francofonía. Ya sabes, somos miembros fundadores de la Organización Internacional de la Francofonía. Sí. Y los valores sí. francófonos que se transmiten quizás a través del idioma francesa. Esta organización no es solamente el idioma, pero el idioma francesa es parte muy importante de la organización que queremos nosotros fortalecer porque se trata de la diversidad cultural, uh -huh. que se refleja a través del cine, de la, del, de la comida, de la artesanía, pero también del diálogo, de la filosofía que hemos aprendido a través de este idioma, del idioma de Molière, del idioma de Racine, de, de esos filósofos franceses, de los artistas. Así que eso es lo que queremos transmitir, lamentablemente, en ferias, este año no, pero le prometo que el año próximo estaremos allá y, ¿por qué no? Fuera del mes de marzo también estaremos preparando temas culturales uh, libaneses uh, y también chilenos en la embajada que vamos a ir informándole con tiempo. Sí, estaría muy agradecida porque usted... Eh, ha estado bastante tiempo aquí en Chile, lleva ya cinco años, pero en los años 90 usted también vino, así que conoce muchísimo nuestro país. Sí. Y también nos gustaría sí. mucho poder tener esta alianza de saber y poder acercarnos más a la cultura libanesa. Creo que usted nos ha abierto una gran puerta y sobre todo para la audiencia, para que pueda acercarse y conocer todos esos detalles que también a, a mucha gente le apasiona. Sí, gracias. Y sabe, cierto que es mi segunda vez en Chile, estoy de vuelta y me siento en mi país, ya lo conozco muy bien a este país que amo mucho, y uh, me siento casi chilena, por tanto, entender o pretender entender la mentalidad uh, también diversificada de los chilenos. Uh, si, pueden, si la gente está interesada, pueden ingresar a la página de la Embajada por Facebook, y ver las actividades culturales que hemos hecho, son pocas, cierto, porque eh, nuestra embajada no cuenta con una sección cultural aparte dedicada, tenemos también nuestra comunidad, tenemos, hacemos todo al mismo tiempo, pero igual pienso que por amor a Líbano y por amor a Chile hemos intentado hacer la cosa de la mejor forma posible y apoyando a los artistas chilenos, apoyando también, al artesano chileno, a la comida libanesa en alguna forma, a las sociedades, asociaciones benéficas de Chile, que están en Chile ayudando a Chile, a chilenos. Tenemos dos colegios que llevan el nombre de Líbano, que se llaman República del Líbano, y un colegio de, de, de alumnos menos válidos que se llama Cedros del Líbano, que siempre queremos estar al lado de ellos y apoyarles de cualquier forma posible. Así que intentamos con los promedios, pero tenemos quizás pocos promedios, pero mucho amor para Chile y para el Líbano. Y ojalá que estaremos haciendo la cosa bien a nivel de ambos países. Le quiero agradecer, embajadora Hadash, por habernos acompañado esta tarde, mañana. Ha sido un honor que haya dedicado claro. su tiempo con nosotros a esta radio en este matinal de Portaleando la Mañana y sobre todo dejar y extender la invitación a todos nuestros auditores para que participen de este festival de francofonía porque es un festival, como usted bien dijo, que más allá de compartir la lengua es compartir los derechos humanos, la cultura, el mensaje espiritual, eh, la unidad también las enseñanzas que usted nombró de los filósofos y también unir a diferentes países para que ahora todos seamos uno y también seamos más empáticos, más atentos y, y más cordiales. Esta es una película muy especial la van a poder ustedes ver en el día inaugural y ahora dónde vamos? de la directora Nadine Lavaki va a ser un estreno único que se va a eh, estrenar en el Centro Alameda el día 24 de marzo pero también pueden disfrutar de la película El insulto de Silla Turín que como bien ha dicho la embajadora fue nominada a los Oscars galardonada con un palmarés y también ha sido eh, va a estar ella en eh, la película online, digital, gratuita, así que para todos aquellos que quieran ver la película, y disfrutar y aprender mensajes bien especiales, porque habla de dos culturas, y cómo se enfrentan a uno y también cómo es el mensaje de, de que a veces una persona dice algo y cree que no va a tener trascendencia, pero sí que tiene, entonces es importante que también uno pueda ver el mensaje más allá de la película. Embajadora, le quiero dar las infinitas gracias por haber venido esta mañana con nosotros. Le agradezco yo y por... por darme esta oportunidad para hablar de temas que me encantan, este mes de la francofonía me encanta, me recuerda a mi educación, y tratar de compartirlo con el público chileno uh, es también una felicidad tremenda, estoy honrada de estar contigo, ya, ya que eres un influencer, así que me siento también privilegiada. Uh, gracias por recibirme y ojalá en otras oportunidades por otra temática podemos discutir con mucho gusto, mucho placer Por supuesto, este es su casa, estamos honrados de que nos pueda acompañar, de que nos pueda comentar todo, todo, todo, la recordaremos Ahora sabemos algo, día 21, día de la madre en Líbano, sí. me encantó me encantó, porque yo sé que en España es el 19, es San José, celebra el Día del Papá Así que aquí sabemos que el 21 También se celebra el 21 en, Ingl en Inglaterra porque comienza la primavera allí Entonces es como un nuevo comienzo de, de la primavera, de lo que es eh, la madre tierra, la ¿no? naturaleza No sé si ese será el caso del, del libro en el Líbano, no sé, fíjate cuándo es el Día del Padre. Me imagino que lo celebramos. De toda forma, todos los días tenemos el respeto este, tremendo este. a nuestro padre, tanto como la mamá, tanto como el hijo. Pero esos días que se es solamente para llamar la atención y gritarlo más en alta voz. Ah, sí, me sí, imagino, los días de celebración. Ah, sí, sí, Catalina, me permite, se si me olvidó también decirle Buen que sino. también dentro de la francofonía. Uh, de, los, de las actividades este año estamos colaborando con la Universidad Bernardo O'Higgins mm. con también un, dos películas que será entre, entre otros El insulto y una otra película que mm. se llama Gadi, que es un apellido que puede significar el mañana y uh, si quiere uh, cuando todo esté elaborado le mandaré supuesto, uh, también para está. también invitación para que pueda estar allá y con la Universidad Bernardo O'Higgins que tiene también una Inclinación, se puede decir, francófona, uh, también vamos a trabajar uh, otros eventos no francófonos en el mes de junio que, que le vamos también a informar porque será algo inédito y muy lindo chileno con la colaboración y, y el empujo de la Embajada de Lid. Maravilloso, yo me lo apunté, hablaré con la señorita María Isabel y estaré súper sí. contenta, mándenos todo porque aquí somos felices, este programa es cultural y es la difusión para que todo el mundo también tenga conocimiento y participe de estos eventos que, que nos enriquecen no solamente al alma sino también al corazón así es, así es, muchas gracias Catalina por gracias la sonrisa <risa> gracias un abrazo, buenos días gracias Ve Gatita, así sí, avanza esta no. mañana. Pues, ¿eh? pues ya sabe, usted tiene que participar porque la, el Festival Francófono presenta siete películas. que Van a estar del día 25 al 31 de marzo. Se van a presentar en la plataforma Hall Central del Centro de la Meda. Usted va a la página de Centro de la Meda, hay dos opciones, presencial y digital. Y usted ve lo que quiere es perder películas online que se llama Hall Central de Central Alameda Y es totalmente gratuito y puede ver varias películas Entre ellas está la película Frégile de Emma Benest Esta es bien divertida porque es una comedia romántica francesa Y este es un chico que él trabajaba de pescador y hacía conchitas ostras la bría Y dentro de la conchita le pone el anillo para la prometida Pero lo deja plantado Oh. entonces él se queda tristón y ahora sus amigos lo tienen que levantar el ánimo pero es bien divertida cómo pasan todas las secuencias después está una película que es The de Mif de Farrick Valif es una película suiza y esta película suiza eh, ya es más compleja porque es un grupo de chicas que están en una especie de residencia juvenil y claro, tiene que haber esa confrontación y esa mezcla entre ellas. Entonces, claro, no, la, la, la convivencia no es buena, pero eh, deja mensaje importante porque eh, cómo ellas tienen que cambiar la perspectiva y cómo se enriquecen desde el centro para el mundo. Entonces, bastante interesante. Entonces, El idioma es una historia de amor de Andrés Ligoff. Esta película es un documental canadiense. Eh, yo me, me siento muy identificada con este documental porque resulta de que es una profesora de francés y tiene un grupo de estudiantes eh, que quieren aprender el idioma. Muchos de ellos ni siquiera habían ido a la escuela o sabían el idioma, entonces están aprendiendo ¿Y por qué me siento Porque me recuerda cuando yo iba a la, a la escuela a aprender inglés <risa> en Estados Unidos y teníamos varios compañeros de diferentes países, entonces claro no solamente es aprender un idioma sino es una cosa cultural porque entre sí tampoco se pueden entender porque cada uno habla diferentes idiomas, imagínate entonces, el idioma para poder entenderse Poder descubrir qué quiere decir cada uno Es el, el inglés Y en todo ese caso, aquí sería el francés Entonces <coughs> La película canadiense muestra eso esa, esa dificultad Y ese anhelo por descubrir Y entenderse y también abrir una puerta Había un, un gran filósofo Británico Llamado Tom, Lawrence, Ed, Tom Edward Lawrence Más conocido como Lawrence de Arabia él escribió un libro que se llamaba Los Siete Pilares de la Sabiduría. Dentro de sus grandes mensajes decía que abrir un idioma era como abrir una puerta a un nuevo mundo. Porque uno cuando habla un idioma eh, descubre muchas cosas. Entonces por eso esta película, este documental canadiense es tan especial porque no solamente enseña cómo son un grupo de estudiantes sino cómo cada uno se integra y descubre sus cualidades y se, se comparte sus culturas y a través del mismo idioma. ...después está Loca por la vida... ...de Rafael Balboni y Anne Ciroc... ...es una película belga... ...¿a usted le gusta el cine belga? El cine belga es, es, es complejo... ...porque tiene, mezcla cosas reales... ...con situaciones reales... ...pero en comedia... Sí, ...de hecho esto ya que es un poco extraño... ...sí... ...entonces esta es una comedia... ...pero con situaciones muy reales... ...es una pareja... ...que está feliz de la vida... ...que quiere tener unos bebés... ...pero resulta que llega a vivir su mamá con ellos... ...y la mamá empieza a tener una malaltía de demencia, ¿no? Se pierde la ciudad, eh, tiene los diferentes comportamientos, entonces pasa a ser ella la hija ellos querían tener un hijo y entonces ahora ellos tienen que ser los papás entonces es una comedia y es divertida pero también deja el mensaje de la importancia también de cuidar a nuestros adultos, de cuidar a nuestros papás y también de la degeneración de, de la mente, que es claro, difícil cuando llega el Alzheimer y sí. el complejo también Marruecos presenta una película en busca del marido de mi mujer, de Mohamed Abderham. Y esta película resulta de que él tenía dos mujeres. Es una película antigua, del año 95, pero la vuelven a poner porque es una comedia. Entonces resulta que él tiene dos mujeres y con las dos está bien, pero tiene una tercera y ya con ella no, mucha, le sale muy caro. Entonces él no, la puede, no se puede separar, entonces tiene que buscarle un novio. Entonces por eso se llama En busca del marido de mi mujer, porque para qué es que cortar ah, claro. Entonces la, es, la, es una comedia Que va buscando También tenemos la película que hablamos, acabamos de hablar El insulto de Saïd Dure Que va a estar también en, en línea Y para la inauguración También la película que hemos comentado en Líbano, Y ahora a dónde vamos Yo creo que es una película bien interesante Y para finalizar la película Flores amarillas de hierbas verdes De Víctor Bu Es un drama vietnamita Mira me gustó mucho la fotografía Tú, tú, incluso si tú puedes ver el trailer vas a ver la fotografía es espectacular la cámara como viaja como muestra los diferentes porque Vietnam es un país que eh, tiene una naturaleza muy rica pero también muy variada Tienen los campos, las plantaciones y no son plantaciones así como las que tenemos aquí que es más, más seco bueno. ahí hay como hay agua, mucho verde, la, el pasto se mueve así el, entonces eh, muestra también los lagos, una, una belleza muy muy especial y el carácter que tiene la población vietnamita. Y muestra la historia de dos chicos que son súper amigos, pero lamentablemente se, como que se enamoran de la misma chica, así que ahora empiezan ah. a hacer competencia. ¿Qué le parece todo lo que le estamos trayendo? Súper, pues, súper. Hay harto que ver, ¿eh? Mucho. Harto que ver. El otro día fue ver una película... De